Hey, what up gente ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de tutorial de Dragon Ball Shin 2 El día de hoy les enseñaré a conseguir las melees de Gohan Beast que se consiguen en las misiones secundarias 160 y 162 del nuevo DLC Comenzamos en la misión 162 Aquí necesitamos terminar antes de 7 minutos para desbloquear el evento secundario y llevarnos un equipo En esta misión lo que importa es la rapidez y el remate definitivo Siempre les digo que no bien definitivos, pero eso aquí no importa, solo que terminen la misión rápido y rematando con definitivo a hogueta fase 4. Con máximo les darán dos habilidades y si hicieron no, todo bien, sin embargo para obtener la tercera es el mismo procedimiento, solo habrá que repetir la misión y nos darán la habilidad restante. Las mismas no se sueltan en ningún orden específico, pero las disponibles en esta misión son Rayo Demoníaco, Golpe de Estello Demoníaco y Repaga Demoníaca. Ahora nos pasamos a la misión 162, donde de hecho esta es la misión más fácil de todas. Para desbloquear el evento secundario solo debemos terminar con más del 50% de nuestra vida. O sea que con una cápsula de regeneración Z ya tenemos el evento secundario hecho. Ahora solo debemos hacer que Fu se retire y luego vencer a Yamcha spameándolo con puro ataque definitivo. No hace falta eliminarlo rápido, pero es llevarse un equipo y no dejar de spamearlo con ataques definitivos. Lo rematamos con un definitivo igualmente y si lo hicimos bien, nos darán el Mag en cosa Po de Gohan Bestia. Sin más, espero este tutorial les haya gustado. Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.